Un saludo para la comunidad libertadora. En la siguiente serie de tutoriales, estaremos explorando la aplicación Microsoft Teams y las diferentes funcionalidades que ofrece en su interfaz. Para iniciar, te sugerimos ir a la página oficial de Microsoft, de Microsoft 365, y localizar, descargar Microsoft Teams. También lo puedes hacer a través de Google. Otra forma de acceder a Teams, es desde tu correo de Outlook institucional. Vas a ir a la parte superior izquierda donde se encuentra el menú de aplicaciones y localizas Teams. Recuerda que el Teams que tenemos en su versión web es diferente o levemente diferente a la versión que vamos a tener de escritorio y algunas funcionalidades no van a estar disponibles en nuestra versión web. Por tanto, eh, la sugerencia será que utilices en lo posible la versión de escritorio. Ya que nos encontramos en la versión Teams de escritorio, vamos a explicar brevemente todas sus partes. Inicialmente, encontraremos un menú lateral en el lado izquierdo donde podemos acceder a cada una de las aplicaciones que tiene la plataforma. En la parte superior encontrarás las flechas de adelante y atrás que te ayudarán a navegar más fácilmente. En la esquina superior derecha encontrarás el login de tu cuenta. Por favor, verifica siempre que estés autenticado con el correo correspondiente a la institución para que no tengas inconveniente al momento de entrar a las reuniones. Luego, dentro de cada una de las secciones encontrarás un menú secundario que estará variando a lo largo de cada una de las aplicaciones que tenemos. Por último, siempre encontrarás a mano derecha la opción de iniciar una reunión. En los siguientes video tutoriales profundizaremos en cada una de las opciones de la barra lateral.